Bueno, eh, en este vídeo vamos a ver eh, el proceso de osificación endocondral. Antes en el vídeo anterior que hemos visto la osificación eh, intramembranosa, habíamos visto que se partía siempre de tejido eh, conectivo, tejido conectivo denso regular. En este caso, como es endocondral, la pista la tenemos aquí. Tenemos en la palabra endocondral, con lo cual ¿qué quiere decir? Que esta osificación va a tener lugar siempre a partir de tejido cartilaginoso y alino, ¿vale? Tejido cartilaginoso y alino y alino. Bien, lo que voy a hacer es dibujar un hueso largo, ¿vale? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que este tipo de osificación va a tener lugar en los huesos largos del, del organismo, ¿vale? Como puede ser el fémur, la tibia, el cubito... Pues vamos a dibujar un hueso largo, a ver si me sale bien. Perfecto, parece que va saliendo, bueno, un poco amorfo, pero va saliendo. Bueno, pues esto es un molde, esto va a ser un molde de tejido cartilaginoso y alino. ¿De acuerdo? Y este tejido cartilaginoso y alino estará rodeado, aquí lo veis. Por una funda. ¿Qué creéis que es esto? Perfecto. Muy bien. Esto es una funda que se llama pericondrio. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? El pericondrio. Está vez ahora la función del pericondrio. ponemos aquí ahora pericondrio. La función del pericondrio. ¿vale? Va a ser pericondrio que okay, aquí, esto es del pericondrio la función del pericondrio es la de proteger todo lo que es el cartílago, lo que es la matriz del cartílago yalino ¿no? con el pericondrio, perfecto a mayores que tenemos dentro de este cartílago yalino vamos a tener nosotros lo que son los condrocitos, ¿vale? y los condrocitos pues viven en sus lagunas ¿de acuerdo? Tenemos las células, los controcitos, que viven en sus lagunas. Muy bien. Bueno, para que se produzca el proceso de osificación, lo primero que te necesitamos, antes de nada, es una serie de... Es células mesenquimales. ¿De acuerdo? Células mesenquimales. Mesenquimales. Entonces, ¿dónde creéis que pueden vivir estas células mesenquimales? Bueno, pues estas células mesenquimales van a vivir en el pericondrio, ¿vale? El pericondrio, ¿por qué se caracteriza? El pericondrio es un tipo de tejido, va a ser un tejido conectivo, va a ser denso y regular también, ¿de acuerdo? Por eso hoy están ahí estas células mesenquimales. Pues, una vez que eh, y en el proceso de desarrollo embrionario, estas células mesenquimales van a recibir la orden... ¿Vale? De transformarse en que en osteoblastos, ¿vale? se van a transformar en osteoblastos. Y estos osteoblastos lo que me van a hacer es producir tejido óseo, producir tejido óseo, ¿Vale? Formando así un collar óseo en la diáfisis. forma así, pongo aquí, collar óseo. ¿Vale? Entonces, se nos va a formar aquí un collar óseo. ¿Vale? Tenemos que saber que eh, el tejido cartilaginoso y alino es avascular, con lo cual los condrocitos se van, a se van a alimentar y van a eliminar sus desechos por difusión. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo tengo este collar óseo en la diáfisis que se está formando, me va a impedir este proceso de difusión, con lo cual los osteocitos, los condrocitos perdón, no van a, a recibir eh, alimentación, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué les va a pasar? Se van a hipertrofiar y al mismo tiempo, pues, se van a morir, mueren. ¿Vale? Quedando un hueco ahí, ese hueco vacío de estos, de estos condrocitos y al mismo tiempo se va a quedar una matriz cartilaginosa, ¿Vale? Y nos va a quedar una matriz cartilaginosa. Va a quedar ahí. ¿Vale? Bueno, pues ante esto, rápidamente el organismo reacciona. ¿Por qué? Porque esto es este, tejido con este tejido cartilaginoso y alino le dice al organismo, señor, que me estoy muriendo, ayúdeme. Entonces, ¿qué es lo que hace el el organismo, bueno, pues el organismo lo que va a hacer es aportar sangre. Aporta sangre porque la sangre va a tener sustancias nutritivas. Y entonces lo que nos vamos a encontrar nosotros en, este, en una, eh, una tercera fase es la aparición ¿vale? de una yema perióstica vascular. ¿vale? Esta yema perióstica vascular, ¿vale? en su trayecto, va a ir enganchándome tanto osteoblastos como osteoclastos, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer paso que vamos a encontrar va a ser la aparición de una yema vascular. Yema vascular. ¿De acuerdo? Que es la que realmente me va a aportar, me va a aportar, eh, pues, eh, alimento. Va a romper, eh, una vez que llega a la diáfisis del hueso, rompe lo que el collar óseo, Vale, esto de aquí os voy a poner, que este es el collar óseo, vale, va a romperme el collar óseo, penetra dentro, y lo que me van a producir los osteoblastos y los osteoplastos será una limpieza de toda esta matriz cartilaginosa que, que tenemos, con lo cual se nos va a... y a partir de esta, de esta eh, limpieza de, matriz de la matriz cartilaginosa se va a empezar a construir hueso, o sea que aparte aquí tenemos la construcción, construcción de hueso para luego empezar a reemplazar todo este cartílago y alino, este tejido cartílago y alino, y formar el hueso y formación de hueso de hueso. ¿Vale? Bueno, pues se va a formar hueso a través de todo esta, este molde de cartílago y no, Se me va a transformar en hueso, excepto una zona. ¿Vale? ¿Qué zona va a ser? Bueno, pues tenemos que va a ser esta zona de aquí. ¿Vale? Esta zona, la zona proximal y la zona distal. Esta es la zona proximal. ¿Vale? Y esta será la zona tal. ¿Cómo se va a llamar a esto? ¿Vale? A esto le vamos a llamar nosotros placa de crecimiento. ¿Sí? Crecimiento, ¿vale? Esta placa de crecimiento seguirá formada por cartílago y alino y permanecerá hasta eh, toda la adolescencia para que el hueso pueda crecer en longitud, ¿de acuerdo? Algo que sí vamos a tener en cuenta es que este, cuando el proceso de osificación endocondral tiene lugar en la diáfisis, hablamos de osificación primaria o diafisaria. Y si el proceso de osificación tiene lugar en la epífisis, ¿vale? si hablamos de un proceso de osificación endocondral, endocondral secundario, ¿Vale? O epifisario. Y el otro será primario o diafisario. Bueno, pues nada, hasta aquí queda la explicación del proceso de osificación endocondral de los huesos largos del cuerpo. Venga, hasta luego.